Good. Hemos estado hablando en diferentes sesiones. La erupción del lo indígena en México y en el mundo. Actualidad o discriminación histérica? histérica e histórica. ¿Cuál es el problema indígena? ¿Cuál es el problema indígena? Estaba en Hagen, dice en uno de sus informes. Ustedes saben, pero lo que Estaba fue un relator de Naciones Unidas para las Naciones Indígenas. En un informe, el problema indígena no es de los indígenas. Con permiso. ¿no? El problema indígena es de los otros todos que no somos indígenas. Por la insistencia permanente histórica histérica ya lo había dicho yo y me quedó muy bien, creo. De la insistencia de la desaparición de lo diferente. De la homologación a lo que es uno, De la reproducción de la ideología, para retomar eh, cosas que ya que hablaron los ponentes el día de hoy, la reproducción de la ideología de lo que se considera lo correcto, lo bueno, de diferentes maneras. En principal, por supuesto, la idea del Estado. El Estado como un hito único y la única forma política posible. Porque tan es así y tan está inscrito en el imaginario colectivo, en nosotros, en nuestras almas, que no pensamos en otras posibilidades, o no las vemos, porque en las comunidades indígenas sí existen esas otras posibilidades, como ejemplo. Eh, y bueno, esa, esa, esa reproducción ideológica, bueno, se traduce no solamente en el Estado moderno como, como única forma política de organización, sino, por supuesto, en el derecho, por supuesto, en quién crees, la religión, qué piensas, de qué hablas, cómo vistes. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo te ves aquí dentro del mundo? Una cosa es que el mundo gire en torno de uno y otra cosa es que uno, como parte del mundo, no puede ser apartado de él. Y entonces uno forma parte del entorno. Ya no es. Ya, esta, esta forma de pensar ya te quitaría incluso la posibilidad de modificar a tu antojo para tu servicio el medio ambiente. Porque no es tu propiedad. Eh, las, eh, vamos a empezar también hablando de, eh, de los sujetos de derecho, de quién estamos hablando cuando hablamos de los pueblos indígenas. Por supuesto, esto en materia de reconocimiento legal. ¿no? México Nación Multicultural, marco legal nacional, el proceso del artículo 4 constitucional, donde desde la 1817, nuestra constitución, aparece en el cuarto el reconocimiento de la interculturalidad de la nación levantamientos zapatistas, entre acuerdos y desacuerdos, el artículo segundo constitucional 2001, la reforma, marco legal internacional, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos, en el marco de derecho internacional, derechos, pluralismo jurídico y autodeterminación principalmente, pero por supuesto es este, solamente unos, unos aspectos, no creo que vamos a ver todos, pero estoy para acompañar el proceso de... de de estudio de casos particulares. ¿no? Vamos a tener precisamente después en el bloque que sigue, eh, después de la sesión que viene, la semana que entra, el siguiente bloque sería el primero del constitucionalismo intercultural, donde ya se hablarán de casos particulares. Por eso me importaba mucho llegar a este panorama. Las obligaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos hablan de obligaciones de derecho internacional. Las ¿No? principales violaciones, bueno, pues podemos este, platicar sobre eso en conclusión. Esto bueno, es un poco el resumen de lo que se hizo también sobre la existencia de la diversidad cultural en México y en el mundo. Los pueblos indígenas y comunidades indígenas. Ya se ha hablado aquí también de eh, la, la población indígena alcanza a 25.694.928 de acuerdo al numeral indígena de la serie 2015. Sabemos todos lo que significa esto de autoadscripción. Eh, eh, habían comenzado a decir sobre la reproducción de la ideología dominante o hegemónica. ¿Cuál es el problema? El problema de todos los otros, que no indígenas, no propios de los pueblos indígenas, sino de todos los demás, por la insistencia de desaparecer la diferencia cultural. Las prácticas de diferentes rasgos que pueden oponerse a la cultura dominante, principalmente las organizaciones políticas, como es el Estado, por supuesto sí. Voy a llegar a ese punto. Quería detenerme ahí, pero voy a llegar a este punto. Para eso, ese es el objetivo de discutir detenernos en aspectos que a lo mejor se atran, o seguramente se han hablado ya, por supuesto, en las sesiones y se siguen del árbol. No, hay que detenernos. De repente hay que detenernos, como lo del soft law sobre las recomendaciones. Eso es soft law. Lo dijo Alberto hace un momento, no tiene carácter vinculatorio, es decir, la reforma no es obligación para el Estado, son solamente parámetros orientadores, eso es todo. Y políticamente, a nivel internacional, sí hay un impacto, pero no es vinculatorio. Eso también es muy importante. Bueno, entonces, se hablaba aquí también del derecho, del pluralismo jurídico la definición que da el maestro, el doctor Oscar Correa, que ha sido mencionado constantemente pues, porque es el presidente de la Conferencia Latinoamericana de ética jurídica y, y es nuestro maestro entonces, él da una, una definición diferentes sistemas normativos que reclaman su observancia dentro de un mismo territorio diferentes sistemas normativos, ¿qué es un sistema normativo? el doctor Correa es un teórico del derecho en estricto sentido por eso es muy interesante retomar la obra del doctor Correos. ¿Por qué? Porque aunque la eh, diversidad en disciplinas es absolutamente necesaria para la defensa toda de los derechos, también es cierto que muchas veces, como lo dijo Humberto, los que están decidiendo los casos son jueces. Esos jueces pasan por la Escuela Derecho. Por eso a mí personalmente me importa mucho. Eh, trabajar con jóvenes, estudiantes de Derecho porque ahí es donde se está formando la duda no vamos a decir otra cosa más que la duda la duda de pensar y de criticar lo que se está haciendo y lo que hay ¿no? y de preguntarse precisamente lo que decía el doctor Correa por qué el Derecho dice eso que dice y no dice otra cosa diferentes sistemas normativos dice que el centro, una norma existe porque hay una norma previa que mandata su existencia y así constantemente de forma concatenada. como me Esa norma primera, la norma fundamental o la norma hipotética fundamental también dice, lo explica el doctor Oscar Flores de una manera muy simple, muy sencilla. Espero que se entienda. Es una ficción. Es como la, ¿cuándo, es, ¿Cuándo es la primera norma? Pero esa primera norma necesariamente tuvo que responder a otra primera. Y entonces, ¿dónde llegó la primera de las primeras que mandata la existencia de todas las demás? Dice Kelsen, explicando por los es una ficción. Kelsen, en su vida, dice: esa norma hipotética fundamental es una ficción. Las personas, los constituyentes, imaginan esa norma. Ese mandato hace que ellos se reúnan y hagan una norma, que a su vez hará las escribiendo. Es una ficción. Entonces, asimismo, la existencia de diferentes sistemas normativos, desde en una clase de doctoros de hace muchos años, si, si un marcio no llega a este planeta y ve, por ejemplo, el sistema de ambulantaje que tiene todo un sistema normativo, los narcotraficantes, ¿no? este, o crimen organizado, que, que organizado, etcétera, etcétera. Se preguntaba, nos pues preguntaba el maestro, ¿cómo le decimos a ese marciano que esto es jurídico y esto no? ¿Cómo? Lo jurídico también no es una ficción. Entonces, los pueblos indígenas, los órganos normativos, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, su existencia obedece a normas otras y a normas primeras, o a esa norma primera hipotética, que no tiene relación a la del Estado, vamos a poner un supuesto, o la del derecho hegemónico, es otra. Por lo tanto, su concatenación ¿no? es otra. Que se relacionen y todo lo que se les llame... Por ahí por, eh, por porosidad jurídica, interlegalidad o multicuricidad. Porosidad jurídica, coaventura, interlegalidad, coaventura de las cosas santas, retoman estas, estas denominaciones. Multicuricidad lo retoman en la parte de antropología jurídica en la Sorbona, en París. También, que es muy similar. Al final de cuentas, todo se resume en son relaciones entre sistemas relaciones entre sistemas como los hay en el derecho internacional. Esa interlegalidad es, son relaciones entre sistemas y la única diferencia es la hegemonía de uno frente a otro sistema normativo. Esa hegemonía se traduce en la eficacia de las normas. ¿Qué significa la eficacia de las normas? Que se cumplen. Que en la realidad se cumplen. Muchas veces en una pueblo o comunidad indígena no, no son las normas del estado del municipio, de la localidad las que se cumplen, sino otras otras muy diferentes esa es la eficacia de esas normas ahí cuál es el, cuál es el derecho válido y a la teoría general del derecho al estoy, to estoy tocando aspectos teóricos, jurídicos pero que dan a cuenta una explicación de cómo piensan los abogados Entenderlos. Hay que conocerlo. Entonces, dice que un derecho válido es el derecho que es eficaz. El derecho eficaz es el derecho eficaz. Vamos a las comunidades y vemos que hay normas que no están en ningún código ni en la ley. Entonces, ¿cuál es el derecho válido? de los pueblos o comunidades indígenas de acuerdo a la teoría general del derecho aunque el derecho es, fenómeno, es, el mundo, es otra cosa, porque no está en la ley un jurista con formación de la carrera de derecho parecido. esto no está en la ley es ilegal lógicamente, ilegal pero bueno, si nos vamos a la teoría general del derecho decimos, ah, estas eh, normas que se aplican aquí son las que son eficaces por lo tanto, ese sería el derecho válido. Ahora bien, hablo del derecho hegemónico. Aquel que tiene la posibilidad de hacer cumplir sus normas con la fuerza. Entonces, también, además de que estamos hablando con la poca experiencia que yo tengo con la policía comunitaria, tienen la policía, que sería el brazo eh, ejecutivo de las órdenes de, las, este, de los mandatos de la autoridad para que se cumplan sus normas, sus ordenanzas ¿no? en el caso del Estado Hegemónico, bueno pues tiene el ejército o otras fuerzas policiales que hacen su derecho eficaz por la fuerza, por el miedo, por la, el, la amenaza del uso de la violencia, la sanción esa es la diferencia el poder para poder hacer eficaces sus respectivas normas otros aspectos que causan problema con la ideología dominante, bueno, pues es la estructura social, el principio indígena y tradicional, religión, idioma, vestimenta, expresiones artísticas, es decir, todo lo que puede ser la cosmovisión. como uno ve al mundo puede culturalmente, por supuesto, chocar con la reproducción del Estado moderno capitalista que es donde estamos viviendo. Tan es así que uno de los ejemplos claros y que viene a colación con las dudas que se plantearon aquí es sobre, bueno, y los jueces van a ser ¿por qué hacen estas cosas? ¿por qué no razonan? ¿por qué no ven al derecho de manera distinta? ¿por qué? Pues porque son los funcionarios son los profesionistas formados con la tarea de reproducir el sistema tal como está para que se pueda reproducir el Estado y pueda seguir existiendo tal como eso es lo que, ese, es el, ese es el encargo de los, de los funcionarios jurídicos. Por eso es importante que los juristas y los demás que sepamos y que estemos involucrados en defensas de derechos o acompañamientos, utilicemos las herramientas que tenemos para hacer mover y cuestionar lentamente a nuestro sistema. aspectos de derecho, esta evolución en cuanto a la concepción ah, ya te vas ahí, no te dije la descripción ya vamos a llegar ahí ¿no te puedes quedar en un hay un esfuerzo tenemos más o menos una hora, aunque yo este retorno no me quede la próxima sesión. hay diferentes este, evoluciones en cuanto a la concepción de los pueblos indígenas, de los sujetos de derecho. ¿De quiénes estamos hablando? Cuando estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas. Se ha hablado de autóctonos, se ha hablado de pueblos originarios, se habla de poblaciones, se habla de pueblos indígenas. En resumidas cuentas, es el término pueblos indígenas es el término utilizado en el derecho internacional para el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. También, y cada vez más, los pueblos indígenas se autodenominan como pueblos originarios, si se fijan le ponen originarios pero se quedan con la denominación pueblos, ¿por qué? porque el término pueblos, aunque después lo vaya a retomar más mmm, detenidamente, es muy importante el derecho internacional porque implica la libre determinación de, estos, de estas colectividades, esto no solamente es un principio de derecho internacional sino es un derecho en la, eh, es un principio establecido y es un derecho establecido en los pactos de 1966 de Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Estos dos pactos nacen en 1966 vigente aquí para los 80, 80 años estos pactos nacen para hacer vinculante y desarrollar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948. ¿Por qué? Y ahí va el golpe. Las declaraciones, compañeros, de derechos no son vinculantes. Los únicos documentos internacionales vinculantes, es decir, obligatorios para aquellas partes que los firmen, los estados parte, en materia de derecho internacional, son los tratados, los convenios, los pactos, las cartas. Así, así se llama las declaraciones no lo son y tan no lo son hay discusión en materia de derecho de derechos humanos, que hay discusión eh, académica en torno al carácter de, de jus Gohens, del contenido de la declaración universal ¿qué significa Jus Perdón. lo hablo así y no me detuve ¿qué significa compañero? ¿Qué Exacto, es una norma imperativa de derecho internacional público. Una norma imperativa que no admite parte en contrario. Punto. Es obligatoria y es el GAONES, es decir, universalmente oponible para todos. Esa es la norma de Just Compens. Y la, el derecho a la libre determinación es una norma de esas características. Este, bueno, entonces se queda con esa denominación de pueblos con ese reconocimiento de la libre determinación, pueblos originarios pueblos autóctonos es una eh, traducción oficial de Naciones Unidas al francés sobre todo que tiene que ver con eh, la relación con la tierra pueblos originarios y la relación con la tierra pueblos autóctonos también tiene que ver esta denominación con una relación profunda con la tierra por el territorio, tierra es territorio. Los criterios de identificación. Estos criterios de identificación han pasado por diferentes etapas, principalmente lingüística. Aquel que habla, aquella que habla un idioma indígena es indígena. No me cuestiono más. Criterios biológicos fenotípicos, por supuesto racistas. Ah, alguna vez, en, haciendo mi servicio social en la Comisión de Derechos Humanos, en la Estábamos en un programa de liberación de presos indígenas. La pregunta, obvio, pues cómo sé quién es una persona originaria, ¿no? un pueblo o comunidad indígena. Y la responsable de los estudiantes que estábamos haciendo salud social nos dijo, bueno, si los ven chaparritos, gorditos, morenitos y con cara de indígenas ¿no? son indígenas. Ese es un criterio fenotípico, biológico, racista, ¿no? porque no todas pues las personas indígenas ni son con indígenas chaparritas, ni mucho menos. Yo soy morena, tengo este, características como muchos mestizos indígenas y, y no he crecido en una cultura indígena. Aunque las mujeres pura de fecha, si lo tenemos, no es parecido. Eh, yo soy de Michoacán. Pero no presiento una cultura este, pura de fecha y no este, la autoascribo como tal. A eso vamos, al criterio de autoascripción. Tuvieron que pasar, por supuesto, criterios incluso hasta económicos para identificar a los pueblos indígenas como los sectores más vulnerables de la sociedad en materia económica no necesariamente digo, ni, ni la vestimenta tampoco ni el idioma tampoco y se llega muy mucho tiempo después a la, a la, al hecho de preguntar simplemente y de respetar lo que dice el otro ¿Eres una persona indígena? ¿Es usted, señor, señora una persona indígena? Sí. Ah, sí es una persona indígena. Esa es la autodescripción. Tiene que ver con la identidad. Y, la y la, el criterio identitario, criterio eh, cultural, se divide en dos aspectos. Se llaman unos objetivo y otros El Pero se a la autodescripción de una cultura y la heterodescripción. La autodescripción, el que la persona se identifique con una autodeterminación, la heterodeterminación, el que la comunidad a la que esta persona dice pertenecer efectivamente la reconozca como un miembro de él. Esto, sí. No sé si vamos podemos interrumpir. Sí, sí, sí, por eso me bajo yo, porque esa sí, es la idea. Es que este aspecto este a mí eh, me parece fundamental, la de la autodeterminación y la autodeterminación porque generalmente perdón. generalmente, como bueno, no sé lo quería preguntar si ¿sí hay un reconocimiento legal de la heteroadscripción porque hay un reconocimiento legal de la autoadscripción como un proceso, digamos, de este reconocimiento de los que son sujetos de derecho pero no sé si hay un reconocimiento legal de la heteroadscripción que es la otra parte de la, de la, de la identidad de los pueblos eh, y eso ha generado una serie de debates bastante fuertes en el sentido de a quién le asiste el derecho de la defensa de ciertos, de ciertos derechos ¿no? eh, porque lo, lo planteo en términos de la actual desde mi punto de vista en algunos casos sobre representación de ONGs, de asociaciones civiles, etc. Eh, que en nombre digamos, de, de la defensa de, de una comunidad o de los derechos de una población en un momento dado caen en la sobrerepresentación incluso desplazando a los mismos miembros de ciertas comunidades y aquí es donde entra el debate eh, porque ellos pueden asumirse como miembros de las comunidades o autoadquirirse o sea, a ciertas luchas y no directamente ellos, tal vez a los que están eh, apoyando pero resulta que yo conozco ciertos casos en donde la comunidad, o sea, no aplica este principio de heterosexual la, la comunidad no reconoce a estos miembros o bien porque fu se fueron de la comunidad y ya no cumplieron con ciertos cargos este, por los cuales la comunidad considera ¿no? esos procesos de inclusión e inclus y exclusión, ya no los considera miembros de la comunidad ¿no? eh, ¿por qué estuvieron en la ciudad? ¿por no qué estuvieron en ¿por a trabajar? etcétera y esto resulta que ciertas ONGs apoyándose en ellos y en su eh, autoadscripción, ciertas comunidades eh, meten amparos o hacen procesos jurídicos para ciertas cuestiones. Y lo que se han generado son muchos conflictos sociales por esta cuestión. Entonces quería preguntarte o podés ahondar en esta cuestión de la adscripción Y si sí si está normada, está reconocida o no porque por lo menos en los estudios antropológicos es una parte fundamental que se considera el, en el momento de los estudios de la identidad. Este mira, en cuestión a, a lo que tú preguntas de la, la, la, la intervención, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, hay un capítulo de, de justicia, bueno, son procedimientos especiales, le llaman y está el procedimiento este, indígena en este procedimiento indígena dice que este, los los este, responsables pueden eh, solicitarle al juez de control que ese asunto este, que se puede bueno, ser hecho con carácter delictivo hecho delictivo se pueda resolver en su juzgado y aquí entra la heterogénea enteroascripción porque dice él sus familiares o miembros de la comunidad pueden solicitarle al juez que se resuelva ese asunto en sus juzgados entonces yo veo la parte viva de esa heteroascripción en Puebla hasta hace un par de meses aún no había habido estos casos de que es, eh, algún detenido eh, o su familiar él, él mismo o la, algún miembro de la comunidad lo haya solicitado también en, en cuestión del este, procedimiento civil, en el código de, de procedimientos civiles, también hay un apartado de justicia indígena y igual los remite a sus juzgados y, pero dependiendo de la identificación cuestión identitaria pero no sé que realmente haya habido casos que soliciten que a lo mejor una pensión alimenticia se resuelva en, este, en juzgado indígena Sí, el Código Nacional de Procedimientos en materia penal. Pero, de la no, no dice también que de es, es la es o la de la transcripción? No, te dice la, la familia, la algún miembro de la familia de la de la comunidad. Entonces habría que ver la comunidad. Sí. sí, porque la déjame darme la palabra al compañero y lo voy a de de los criterios este, para considerarse miembro de un pueblo indígena este, anota ahí que los biológicos y eh, fenotípicos ¿no? no sé si se ha considerado que también los fenotípicos ¿sí? este o está está considerado en lo biológico porque eh, hace poco eh, una conferencia un, un autor de un libro nos decía que hay una investigación en la UNAM eh, no sé si hay algún biólogo para aquí que nos pudiera ayudar este, ya se hizo el genotipo de la, de, la, de los que somos mestizos y resulta que para poder escribirse, yo no sé qué porcentaje se requiera de, de, de los la cuestión genotípica o fenotípica y yo pudiera escribirme porque resulta que tenemos más del 70 y tantos por ciento de características genotípicas de lo indígena claro. o sea, la raza y este, cultural raza. exactamente, entonces eh, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Había que... yo, yo lo menciono como algo que ya se superó porque sí. es un criterio racista perdón no, no, yo sigo, yo sigo. Ah, participo. Igualmente en el de los criterios, ¿cuántas personas se ha de considerar una comunidad indígena? ¿Cuántas personas? Porque hay un problema. ¿Es ahí, de uno? ¿no? Es que como, no, lo quiero, no, o sea, no quiero contaminar los temas, sí. pero como también tiene que ver con los presupuestos asignados a las comunidades, entonces hay una situación en la que, o sea, no voy a no poner nombres, pero es o son sea, de, y somos una tú y yo somos una comunidad bajo los tú y yo somos una comunidad bajo los cuyos dos y al final es una misma familia o a lo mejor viven este casi todos juntos entonces, ¿cuántas personas de todos de la misma cultura, además yo soy uno, dos, tú eres tres cuatro, y cuatro ¿no? entonces, ¿cuántas personas serían más o menos el criterio para hacer una comunidad indígena? mira no sé exactamente en cuanto a números pero Inegi maneja eh, presencia indígena Ajá. y mayoritariamente entonces, ¿sí hay una cuestión de números o de estadísticas que debes que anticipar? El... Perdón, perdón, sí. Porque, Te porque el INEGI maneja, por ejemplo, 16 apotecas, ¿no? ¿No? Hay, hay dos personas que viven. Pero maneja localidad. De... Ajá, dice por ¿no? delegación, ¿no? ¿Por no, la no la de... habla por, este, por municipalidad. por municipalidad. Sí. Por, por, por, por, sí, por municipios, por municipios compres el indígena, ¿no? compres el mayoritario indígena sí, y otras... Sí. otras uh, bueno, sí. usted menciona que los sistemas, o sea, mencionaba los sistemas normativos deben ejercerse y ser eficaces, ¿no? Es decir, aunque yo tenga el 100% de sangre indígena, no vivo en ninguna comunidad donde haya sistemas normativos y no participo de esos sistemas normativos, ¿no? Y creo que igual eso resuelve un poquito de quién se autoescribe porque es importante que la comunidad diga, primero tenemos sistemas normativos. O sea, creo que en el caso de los juzgados, por ejemplo, aplica a comunidades que sí, ya se les reconoce primero que tienen sistemas normativos ¿no? que necesitan como, eh, continuar con esa eficacia segunda, pues eh, en este sentido una comunidad que no los tiene pues, auto, en qué medidas auto, bueno, se identifica autoadscribe como comunidad indígena, igual cuando se habla del término de pueblos eh, eh, en, en el caso de Hidalgo, por ejemplo ellos se autodenominan comunidad. Y cuando ya se habla de pueblos, ya es como varias comunidades. Y una comunidad, que es lo que está pasando en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? que se autoescriben como nahuas, pero las otras comunidades que son nahuas, bueno, y que siempre las hemos visto como nahuas, que hablan la lengua que tienen esos sistemas, no reconocen esas comunidades como nahuas. Entonces, eh, son comunidades y no son pueblos, no alcanzan la categoría de pueblos. Eh, en ese sentido, Creo que sí, igual es como cuando se autoescribe el derecho particular, ¿no? como el derecho de personalidad, por ejemplo, para tener un, un, un intérprete. Alguien que no vive en una, y ahí sería la pregunta, por ejemplo, bueno, yo entiendo que alguien que no vive en una comunidad en cuestión de derecho lingüístico, aunque ya se haya salido, si vive aquí en la ciudad y, y habla un idioma originario, tiene derecho a un, a un intérprete, aunque ya no vive en una pero si no tiene un dominio suficiente sí. del español tiene derecho y es como un, un principio de personalidad individual de soy hablante y no me expreso bien en español y exijo ese derecho pero no es que la ciudad de, de, de por obligación no pertenezca a la comunidad indígena ver, no estos criterios de identificación que han aparecido jurídicamente en el tiempo no son acumulativos Exacto. O sea, no es ya, palomita, palomita, ya soy indígena no... No, son criterios que a lo mejor no, no lo aclaré ahí en, en mi lámina. Han pasado. Ahorita lo, el criterio que prima es el criterio de identificación cultural. Porque estamos hablando de culturas, no de razas, no de idiomas. Son, el idioma es una característica cultural. Como dice el compañero Víctor, este, es el, el crecer como este, este ámbito cultural indígena específico de un pueblo o comunidad indígena para poder identificarse como tal. Me puedo identificar como indígena, a lo mejor ya no, ya no tengo relación con la comunidad, pero puede ser una persona originaria también. Este, creo que la Rosy quería participar, ¿sí? Rosy y luego el compañero. No sé eh, la, porque sabes que estoy buscando ajá, la ley, porque si sí hay una, una no me acuerdo que ley es la ley orgánica de de, de, de, de la administración pública bueno esta es doy dato de esa porque dice que determina eh, de acuerdo a la población si es una ranchería si es una localidad si es un municipio entonces dame oportunidad para que les dé el dato completo ah, sí. vale, pues nosotros como este, mal llamados indígenas no estamos de acuerdo que en nuestra comunidad nos llamen así ¿por qué? porque ustedes ven históricamente pues realmente esto se debió a que los invasores mal llamados conquistadores no hubo conquista hubo una invasión llegaron y ellos creyeron haber estado en las verdaderas indias y por eso los llamaron indios ¿de dónde son los españoles? de España, los alemanes de Alemania los franceses de Francia por lógica los indios tienen que ser de la India aquí nosotros no somos indios la palabra indio indígena viene de la misma raíz que quiere decir in, sin Dios, sin Dios aquí no había dioses y por eso nos llamaron indios ¿sí? entonces aquí desde el punto de vista de nuestros hermanos que les mando el mensaje somos autónomos, autóctonos, autosuficientes o nativos, porque vivimos vivían con la naturaleza. A su tomate, gracias. Gracias. Esta, esa es la cuestión, que la autoascripción implica también la autodenominación y el respeto a eso, aunque es el apellido y el nombre, digamos, que es pueblos, pueblos o comunidades. Y ya les dije por qué la importancia de pueblos. Pues creo que la autoadscripción tiene que ver no acerca de cómo, cómo los pueblos nos determinan, nos podemos llamar rancherías, nos podemos llamar como sea. El, el punto de autoadscribirnos es que no necesitamos un reconocimiento de una autoridad. Yo creo que en ese sentido va la autoadscripción. Nos podemos llamar eh, pueblo, comunidad, localidad, como sea, como se nos. Porque justo tiene que ser, o sea, es el resultado de cómo. Eh, las personas quieren llamarse pues pueblo, localidad, comunidad, como sea. Lo que también tenemos que entender es que pueblos indígenas solamente son sujetos de derecho. Es decir, yo puedo ser un pueblo indígena y mi pueblo indígena no. Se puede llamar comunidad pues. No sé cómo Estoy un poco Pero el tema de la autoadscripción determina a que tú no necesitas de absolutamente un, un reconocimiento extra de alguien más. Que para determinarte o para identificar mi vida. A eso es lo que vamos. En el ámbito jurídico, para la defensa, de... hay una tesis aislada de la Suprema Corte que dice la autoadscripción es suficiente. La autoadscripción es suficiente. Ahora bien.